Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno <tose>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 Jack Spratt no podía comer grasa Su esposa no podía comer carne Y entre los dos verán Dejaron el plato limpio Y entre los dos verán Dejaron el plato limpio